El día de hoy me encuentro en mi gran mansión en Dubai, repleta de autos, de motos y de relojes. Sin embargo, quiero aumentar mi colección, comprar más y más, no importa que no lo necesite. Y en la actualidad, eso lo puedo hacer oponiendo un solo botón. ¡Maldición! Sé que las acciones de la empresa están subiendo, pero eso no significa nada. ¡Ya, déjame en paz! Maldita Beneficencia piensa que porque mis acciones suben tengo todo el dinero del mundo No pienso rochar un solo centavo de dinero Tener tanto dinero es lo único que yo puedo hacer, no lo voy a gastar en auto En beneficencia en nada Es mi dinero y yo lo único que haré con él es tener más, más y más y más <risa> Estos dos hombres no saben que tienen un círculo para el infierno donde caerán, caerán por ávaros y pródigo, Gastar mucho es ganado, pero guardárselo todo para sí mismo también.